La... Buenas tardes. Eh, el coro no. Buenas tardes. Eh, la propuesta mía, que representa. Primero agradecerles, obviamente, la presencia, las invitaciones a las direcciones a todos. La presencia nuestra del Consejo de Educación Secundaria hace a que podamos entender la dinámica, cómo funciona, poder hacer el ejercicio de visualizar la enseñanza secundaria. Después de 33 años de, de trabajo, no crean que lo aprendí cuando hacía 5, ni 10, ni 15. Me costó bastante entender. Y seguramente eh, muchos de ustedes ya lo interpretaron, ya lo saben, otros ni idea, pero a mí me costó. Y ahora creo tenerlo medianamente claro y lo queríamos compartir con ustedes, y que pudieran visualizar a través de esto cómo eh, esto de la política y la enseñanza en el CES se dan la mano, por donde transitan, dónde anda el deporte. Yo seguramente pase en algún momento a escribir algo allá, igualmente hay unas, unas copias que cada uno de ustedes se va a llevar, que me parece que clarifica bastante o sintetiza lo que, lo que le queremos transmitir. En primera instancia, tratar de ubicar a secundaria como, como historia, dónde está secundaria, dónde aparece, aparece hace 50 años, hace 100, hace 200, bien breve, para que ustedes puedan identificar dónde estamos. Esto aparece, ¿se escucha ya, Cheche? Mejor, mejor. Mejor que no se escuche bien. Mejor que no se escuche bien de allá. Hace unos 160 años, 150 y pico, 160 años, aparece en secundaria. 20 años después, 20 años después, alguien en un plan de estudio incorpora educación física, gimnástica. En su momento, ustedes lo habrán visto en historia. Tienen verdad la idea, pero de que estamos hablando hace 140 años. Después, viniendo hacia acá, ¿qué otro elemento? Bueno, hace 100 aparece la mujer acá en todo esto. ¿sá? Bienvenidas. Hace 100, creo que en el 12 o en el 13. Y hace 80 años aparece el Consejo de Educación Secundaria. El hoy Consejo de Educación Secundaria. O sea que hace 80 que estamos en esto. 50 que aparece educación física. En un plan piloto que duró un suspiro, 1966. Y obviamente que todo esto que veníamos transcurriendo era este, sin sanción. ¿Tá? Es decir, la materia estaba ahí y se, se promovía o se pasaba el otro año con la asistencia. Uno de los fundamentos que había era para la inclusión. No sé, hoy pensaríamos al revés, ¿no? Que para incluir la asistencia la, la computaríamos. Y llegamos al 76, ¿está? Al 76 donde ahí sí. Entramos en el eh, en, eh, hacer curricular, eh, armarse el, el escalafón, todo eso que nosotros sabemos hace unos 40 años. Entonces ahí queremos determinar, perdón que me olvidé el micrófono, este, el, el, el, el para qué qué, qué, qué función nos estaba eh, cumpliendo secundaria hoy, Hoy, entonces se basaba en tres pilares, ¿tá? que seguramente lo saben mejor que yo la mayoría, si para algunos son obviedades, pido disculpa, si para otros está bueno, le presto atención, que era para llegar a la educación terciaria que era para eh, ingresar al trabajo, para formarme para el trabajo. Esto hoy, ¿eh? No estamos hablando de hace mil años. Eh, y lo social, ¿verdad? ¿Hasta ahí me venimos bien? Estas obviedades, cuando yo paro aquí arriba al Consejo de Educación Secundaria van teniendo eh, determinada incidencia. Puede inclinarse para acá, ¿tá? puede haber un mayor peso acá, que me cambian las políticas. Si yo estoy preocupado por la inserción del estudiante, porque no esté en la calle, y bueno, seguramente ahí hay un componente social que dice, bueno, ahora vamos a hablar de las políticas, protejamos a esta gente, si nosotros estamos en la sociedad con estas funciones, en otros momentos, no sé qué pasará dentro de cinco años, estoy hablando de 2017, quizás el énfasis puede estar dado en otro, en otro, en otro de los pilares. En este momento, este componente es muy importante este componente debido a un montón de cosas. Entonces aparece el CES ahí arriba. Y al CES le llega un, una, una construcción de políticas. Esas construcciones de políticas educativas, por ejemplo, para este quinqueño, por ejemplo, para este quinqueño, son cuatro o cinco que hacen a lo que a mí me gustaría que terminado estos 20 minutos, identifiquen que tiene que estar en mi propuesta de clase, en la sesión de clase, tiene que estar en mi actitud en el liceo, tiene que estar presente en mi planificación, Y dentro de las políticas, la primera y más, primera, no digo que iba a decir la más importante, pero es la centralidad en el alumno. El alumno para las políticas del CES es el norte. ¿Está? Este quinqueño me preocupo por él, por él, por el alumno en general. Y como me preocupo por el alumno, sigo dentro de las políticas educativas, quiero que, eh, obviamente que ingrese, que se quede, que se quede, por eso dice, continua y protegida. Seguramente los papás de muchos de ustedes, o algunos más veteranos, porque digamos que los que están acá son bastante jóvenes, este, ¿a alguno le pueda costar creer que si un alumno molesta permanentemente, vive haciendo bardo, está jodiendo todos los días, cuando en mi generación era cuña afuera, era un chico que no queríamos que estuviera, y los papás de los demás menos, porque perjudicaba el, el progreso, el crecimiento de mi hijo, molestaba. Hoy toda la atención estaría puesta en ese alumno. Eh, hagan el ejercicio, mientras yo sigo hablando, de hacer un paralelismo con la propuesta educativa, ¿tá? con el deporte. ¿Está? Ese alumno que yo debo acercarme, debo conquistar porque quiero que permanezca en la institución, porque es uno de mis principales cometidos. No me va a cambiar sustancialmente si amortigua más o menos o si flexiona más o menos la rodilla. Me va a cambiar sustancialmente si lo pierdo. Si se desmotiva. Si sienten mi rechazo, a todos nos gustan divinos y perfumados, o a la mayoría, bueno, nuestra tarea en el CES, por ejemplo, es una atención bien especial justamente al otro, al alumno de riesgo, al del peligro de deserción. Generalmente digo, ah, qué suerte que faltó fulanito. Y aparte lo socializo, ¿no? Hoy sí que trabajamos lindo, ¿eh? Hoy sí que no hubo problema. Qué suerte que no vino aquel. En, eh, en forma indirecta, ¿no? Si mando a pedir agua es un desastre acá, ¿no? mozo ¿No me traes agua? ¿Un vasito de agua? O un mate, un mate sirve Bien, bien. bien. La tenían escondida. Eh... Bueno, esa política educativa, bien protegida, es una. ¿Está? Tenemos este, la inclusión que está directa... En... Ah, perdón. Esta política protegida, no sé si alguna vez sintieron hablar de tránsito educativo, lo viene visualizando el maestro. El maestro lo viene visualizando y ya le avisa a al cripto de primer año por determinados mecanismos, en un momento creo que ahora no se está desarrollando, capaz que alguno de ustedes participó, en el mes de febrero, eh, los que posiblemente pudiéramos perder en el transcurso de los seis años, tenían clase en el liceo, tenían tres o cuatro asignaturas, una de ellas era Educación Física, y eran los que le daban la bienvenida a los compañeros que ingresaban después en marzo. ¿Se entiende esa lógica, la lógica de secundaria, de esa protección del alumno? Que hay planes que dan comida, que hay planes que dan dinero, ¿sí? que, que estudios, que te acompaño en los exámenes, que tenés horas de apoyo que tenés las horas de coordinación, etcétera, que tenés el psicólogo, el asistente social. Por eso está acá. Si estuviera acá, capaz que estaría pensando en otro tipo, en algún educador más especializado, algo que segundo ciclo no tenga y el alumno demandara. Bueno, obviamente que secundaria no se puede encargar de todo. Se está encargando básicamente de esto, que es lo que más le preocupa a la sociedad de hoy. No sé qué pasará dentro de 10 años ni dentro de 20 años. Estas son políticas educativas de esto. Este, seguramente me estoy olvidando de algo. Yo no vi que me habían prendido eso, que yo no quería que lo prendieran todavía, pero está prendido. Pero está prendido. Eh... El tema de la calidad educativa está envuelto en esto y la territorialidad, la territorialidad, eh, la territorialidad, ahí va, detiene, ¿no? Eh, quiere decir básicamente eh, su zona, eh, un poquito más que contexto. Un poquito más que contexto, ¿está? Es decir que.. Eh, eh, pueda todo el sistema educativo, toda la comunidad educativa, poder estar en red, poder estar en comunicación, en contacto con todo el entorno. Y eso le va a permitir a, un determina, a una determinada institución tener su propia singularidad. No debe ser este liceo igual a este. De hecho currículum abierto, un docente capaz que toma en determinado liceo un contenido para abordar y otro no. Juraría que el 50% y un poquito más de lo que les estoy diciendo, para muchos son obviedades. Lo que no estaría tan seguro que cuando alguien se, se planta frente a una planificación, pueda visualizar para qué está. ¿Para qué está? Yo me jacté durante 20 años en que mis alumnos aprendieran lo que yo estaba enseñando. Venía la inspectora, yo tenía rueda de carro en el día de hoy, tres columnas, taca, taca, taca, taca. Ahora ustedes tres, taca, taca, taca. Yo soy un fenómeno. Tenía en la planificación rueda de carro, todo el mundo hace rueda de carro para eso estoy. Me costó darme cuenta. Me costó darme cuenta en pilla. Felizmente, nuestras inspecciones llegan y te preguntan, ¿cómo se llama aquel? ¿Tenés muchos repetidores? ¿Hay muchos papás separados? ¿Comen bien estos? ¿Comen bien? Aquel niño que está desabrigado, que siempre viene así que siempre viene así, no pues la inspectora fue ese día. ¿Aquel viene que está desabrigado? ¿Siempre viene desabrigado? No tenía una respuesta, una respuesta. No sabía si debía materia, si no debía materia, si vivía en familia, si eran muchos hermanos. Ahí, ahí empieza la exclusión. Con el desconocimiento del docente. La idea de inclusión la tenemos todos más o menos. Y no estoy hablando de inclusión, rampa, pasarela, baño, que es muy importante y que la necesitamos, ni que hablar. Estoy hablando de que si yo no, no lo conozco a mi alumno y le pido papel y la cepa, la clase que viene, o una pelota desinflada, y no sé qué están viendo con la abuela hace seis meses, porque el papá tal cosa y, y la mamá tal otra. En vez de venir a la otra clase sin la pelota de su no viene. No viene. La mayoría de las veces que todos nosotros faltamos a una clase es para no cumplir con la tarea. O porque no podíamos cumplir con la tarea. Yo le digo que mañana primera hay joda, algo hay no loco, hay no, no falta nadie. Le digo, tienen que leerse todo esto, que mañana hay escrito. Y falta un pueblo. Falta un pueblo. Exactamente igual que el Esa es mi propuesta. No se adapta y ahora viene el departamento integral del estudiante pensando en la inclusión. La secundaria creó un departamento que se llama departamento del 10, integral del estudiante del 10, -10 que ha hecho... no hay alumnos con problemas. Cosa que para nosotros era imposible. Este tal cosa, este tal otra, este es inquieto, este llega tarde, este es un bandido, este lo otro. De hecho, había tolerancia. Alguno de ahí debe haber tenido tolerancia en el.. La escuela, el liceo, que me apure que están aburridos, que si no nos escucha no queda grabado. ¿Se entendió eso? El problema lo tengo yo. Cuando yo tenía la edad de todos ustedes me decían: tenés un niño. Sordo. En la clase te va a venir un niño sordo. Y yo decía, no estoy especializado. Me jactaba de eso, ¿verdad? No, no. Hay un profesional experto. Para eso alguien estudia lenguaje de señas. Yo no estoy capacitado. Hoy, hoy, el desafío... Estoy hablando de secundaria. No estoy diciendo ni lo que propone el ISEF, ni UTO ni primaria, ¿eh? Traslada la pelota a ti. Ah, ¿no sabes de sordo? Bueno, la, clase que, eh, la semana que viene te voy a preguntar. A ver cómo mejoraste. Constantes desafíos. Constantes, constantes. ¿Tá? ¿Cómo planifico interdisciplinariamente? Constante desafío. ¿Cómo involucro al proyecto de centro en mi planificación? Proyecto de centro, reciclaje de materiales de desecho. Me toca dos meses de habilidades y destrezas. ¿Cómo meto el proyecto de centro? El reciclaje de material desechable con habilidades y destrezas. ¿Dónde estaban los puntos en común? Bueno, muchos no tienen ni idea. Otro, ya se le ocurrieron 40 cosas. Acá adentro, 40 cosas de hacer con material reciclado y habilidades y destrezas. ¿Está? El tema es que cuando yo me pongo a planificar, necesariamente yo veo un plan anual, veo un plan diario, tengo que ver en qué institución está hecho. Durante mil años fui con mi mismo plan de segundo año de liceo y le borraba el año. Es más, tenía segundo uno, segundo dos, segundo tres. Era mi plancito de segundo. Sin respetar un pito, sin respetar un pito, ni los tiempos del grupo, ni los chicos con alguna dificultad. Y llegué acá, a dar clase acá en un congreso o en un encuentro. Eh... Entonces pensar en las adaptaciones curriculares, pensar en adaptaciones curriculares. Somos brillantes, brillantes. Estamos en una clase de voleibol, viene un chico Lincoln vaquero y decimos, bueno, mira, quédate acá, vas a hacer tal y cual cosa, es una excelente adaptación. Viernes no sé qué, no sé si están al tanto, tuvimos un par de fatalidades este año en secundaria, ¿qué hicimos? Si bien el carnet de la adolescente es obligación dentro de las instituciones educativas, no es inherente el pedido al docente de educación física. ¿Sí? Es la administración o la secretaría en el momento que te inscribe, ficha médica o carnet adolescente y pase escolar. ¿Está el pase. Vení de primero del liceo de otro lado, traes las dos cosas. ¿Qué hace la escripta? Que no está mal. Te anoto. No le voy a poner obstáculo, ¿no? No estábamos diciendo que el que vendía droga en la puerta, yo lo quiero del lado de adentro. Que el que toma vino en el, en el coso, también lo quiero del lado de adentro. Lo voy a acompañar, lo voy a ayudar, lo voy a orientar. Para eso somos un colectivo, que estamos para eso. Yo me imagino médico y que me lleguen al consultorio todos tipo sano, sano y sano, y pasa el otro y sano, y sano. No, ¿dónde están los enfermos? Quiero ejercer mi profesión, mi profesión en, en el Consejo de Educación Secundaria no es la, la mera, no quiero desmerecer, no es una escuela deportiva. Bien. se lo voy a dar. Lo que le dije se lo voy a dar eh, lo que estaba y lo voy a si Lo que estaba en la prender nomás. <tose> eh, lo tengo en el fotocopia. Eh, acá arriba, en ese esquema, giran las materias. Giran, la, la ley Giran las materias. Ahí están, todas esos, todo eso que vieron ahí, son materias. ¿Ah? La verde, unos 50 de la verdad es la educación física. Ahí adentro podría estar el deporte, podría no estar. Hay cuatro ejes programáticos en el deporte. Quiere decir que acá también está salud, que acá también está comunicación y expresión. Tiene un rol muy importante, ¿tá? cada vez más felizmente, en cuanto a la motivación, en cuanto a la retención del alumno, en cuanto a la integración social. Daba para un más eh, Esto se no vuelta La idea es que podamos ingresar Un alumno independiente Después de todo este proceso Y estas Que son orientaciones de gobierno Estas son las orientaciones de inspección ¿Está? también las orientaciones La, la de inspección Líneas pedagógicas Las macroambientales Yo no puedo dejar como profesor de educación física dejar de mejorar la oralidad de un alumno, no pedirle jamás un trabajo escrito, no pedir que la persona argumente y desarrolle su oralidad. Decimos un alumno es divino nunca abrió la boca en clase. ¿Divino de qué? ¿Está? recontra y lo protejo todavía, no el que quiera que lo exponga. ¿Quiero que el tipo se desarrolle en otras cosas? ¿Hay alguien que las educaciones lingüísticas son de, de idioma español? No, son de educación física. ¿Razonamiento lógico? ¿Que no ve matemáticas? No. Estas educaciones son las que el consejo le da todas las asignaturas. En la educación física tiene que razonar, ¿y cómo marcamos mejor? ¿Y si levanta los brazos? ¿Y si lo marca los uno ¿Y si vas allá? Mirá para atrás, ¿qué pasa? En la clase, eh, yo quiero ingresar un tipo que, que me tenga dificultades con, la, con las competencias digitales, no te voy a dar un link. Fíjate el partido de bolo, la que, aquel otro, etcétera, etcétera. Derechos humanos, la función de, de ciudadanía, no se va de la democracia, de la democracia. De a de gracias. Agradecemos a Gerardo. Debo confesar que en mis largos años de este tipo de actividades es la primera vez que me pasa que tengo que perseguir a alguien por el gimnasio. Eh, gracias. No sé, ni idea. Gerardo se negó a que se lo presentara formalmente. Él es profesor de Educación Física. Digo, como para completar el, el trabajo que me demanda la mesa. Eh, trabaja en, en secundaria, en el Consejo de Educación Secundaria, y bueno, y nos planteó esta presentación. A continuación, la profesora Ana Ponce de León, profesora de Educación Física del ISEF, recibida en el 96. Eh, su vida laboral, profesora de Educación Física desde el 97 en Jardines de Infantes, escuelas públicas, contratadas por la Comisión de Fomento, 2003 trabaja en el Programa Infamilia del Seib. 2006 obtuvo un cargo interino y logró la efectividad en el 2009. A partir del primer llamado a aspiraciones de Coordinador de Educación Física en noviembre del 2009, asume la tarea de supervisión de primer orden en la Inspección Montevideo Centro, efectivizándose como Directora Coordinadora en Inspección Montevideo Oeste en el año 2013. Se desempeña actualmente como inspectora de Educación Física Regionalizada con sede en la Jurisdicción Montevideo Este eh, desde el año 2015. Inaugura la subcomisión asesora del área del conocimiento corporal en el proceso de elaboración del programa de educación inicial y primaria en el año 2008, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 13 de junio del mismo año de los cursos más relevantes que pone Ana acá para presentarse, Diploma de Posgrado en Gestión de Centros Educativos y Deportivos, Plan de Estudio 2001-2002, Departamento de Posgrado del ISEF, Diploma Superior en Ciencias Sociales, Convención en Gestión de las Instituciones Educativas y Especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y Sus Instituciones de Flaxo, Argentina, 2013-2014. A partir de allí ha trabajado y ha publicado... Artículos, principalmente construcción de saberes en la escuela, encontrándonos en revistas en la escuela, provocando saberes en el encuentro de profesores y niños, así como integró equipos organizadores de jornadas en el encuentro de profesores de educación física del CEIP, jornadas en formación para profesores del CEIP sobre acrobacia en suelo, eh, tercera y cuarta y quinta jornada de construcción de saberes en la escuela. Bueno, un vasto currículum, principalmente. Eh, Ana nos va a presentar la mirada del deporte en el programa de educación inicial y primaria. Muchas gracias. Buenas noches. Primero voy a hacer una presentación rápida en cuanto a la educación física en primaria. Eh, históricamente... Eh, la Comisión Nacional de Educación Física atendía a las escuelas antes del año 2003, donde había una tensión, una cobertura de un 15%. A partir del año 2003 se empieza a instalar la figura del profesor de Educación Física como un integrante más del equipo docente en las escuelas con toda su carga horaria en una misma escuela y es a partir de ahí que se empieza a generar un proceso de universalización. Surge la ley de la obligatoriedad de la educación física en las escuelas, que se pone en vigencia en el año 2009. A su vez, se elabora el programa de educación inicial primaria como un programa único, incluyéndose la educación física ahí, en el año 2008, y se pone en vigencia en el 2009, Año en que se alcanza un 100% de cobertura en las escuelas urbanas. Luego, eh, a fines del año 2009, se, se genera el cargo de director coordinador. Hasta ese momento, en la escuela pública, en, en relación al área de la educación física, habían únicamente profesores que estaban en diálogo con los maestros. A partir del 2009, fines del 2009 a eh, principios del 2010, surge la figura del coordinador como un super, supervisor de primer orden donde hace el, eh, el acompañamiento perdón, al profesor y empieza a generarse el área como tal. Quería hacer esta introducción para que se pueda visualizar cuál es el estado y situación de la educación física en la escuela que ahora, habiendo escuchado el compañero de secundaria, vemos que la historia es bien reciente en primaria, no así en secundaria. Tengo que andar con los dos. Bueno, esta... Esta diapositiva lo que pretende es mostrar que cuando el profesor de Educación Física empieza a elaborar su proyecto, su proyecto de trabajo, eh, hacemos un trabajo de acompañamiento y cuando eh, hablo en plural, plural, plural, hablo en cuanto a los equipos de supervisión, ¿verdad? Los directores, coordinadores y los inspectores. Hacemos eh, eh, todo un trabajo de poder visualizarse dentro de este esquema donde hay una ley general de educación, hay políticas de quinqueño que a partir de, de ahora cambiaron estos cuatro ejes. Los ejes son calidad, integralidad, inclusión y participación. Luego, el posicionarse desde el programa escolar, donde es, eh, hacemos un fuerte componente en cuanto a que la propuesta programática se visualice desde ahí, porque es un programa único donde la educación física forma parte y no es algo aislado. Está el documento de base de análisis curricular, que también es un elemento que, que hace a la hora de diseñar su planificación. Luego, los proyectos institucionales de la escuela, el profesor de Educación, de educación Física como integrante de ese equipo, construye, elabora, lleva adelante el proyecto institucional y luego, bueno, los distintos proyectos curriculares donde se realizan abordajes interdisciplinares o colaborativos. En esto que, que estaba señalando, que el programa de educación inicial y primaria es un programa único, la fundamentación general es un gran paraguas que hace que todos los docentes puedan hablar en el mismo idioma y puedan posicionarse desde ese lugar. Eh, donde bueno, hay ejes conceptuales bien, bien importantes, la teoría social crítica, el docente intelectual transformador, el estudiante como un sujeto de derecho y desde ese lugar el posicionamiento en que bueno, el docente eh, como enseñante tiene el deber de ofrecerle esa propuesta educativa con la mira hacia eh, el niño, ¿verdad? Y después los fines de la educación inicial y primaria que, bueno, están en el programa. A partir de ahí, vemos cómo surge el área de conocimiento corporal donde a partir del análisis de, de la propuesta de Ángela Einstein se visualiza que a partir de dos campos, el campo de la cultura corporal y el movimiento, es desde, esa, desde ese texto que se plantea en el programa, Ángela Einstein habla de cultura física y el campo científico, a partir de esos dos campos hay un proceso de tamización de las ciencias de la educación, donde la pedagogía toma relevancia y ahí es como surge el área del conocimiento corporal, la disciplina, la educación física escolar, es como está planteado ahí. Tenemos en la fundamentación del área del conocimiento corporal, eh, esta definición de educación física, que se apuesta a que sea un proceso pedagógico, tendiente a, con, a con, eh, considerar y crear las condiciones para el desarrollo de la corporeidad Y eh, todo lo que acá está expresado, donde el componente contextual es muy, pero bien, muy importante. Y ahí eh, el profesor, sin duda, que posicionándose desde ese lugar, es que va a ser su trabajo. Como ejes conceptuales del área está el desarrollo de la corporalidad, la motricidad del juego, que no voy a desarrollar estos conceptos porque son conceptos que todos los manejamos, pero sí decir que eh, son vertebradores de, eh, de las prácticas de los profesores a la hora de eh, pensar sus distintas propuestas que sean guiadas hacia el desarrollo de estos conceptos. Luego tenemos eh, el esquema que está en el programa, que el esquema pretende dar cuenta de que el profesor eh, bueno, va a enseñar estos contenidos que vemos en la parte inferior, el juego, las actividades expresivas, las actividades acuáticas, actividades en la naturaleza, gimnasia escolar y deporte. Ahí podemos visualizar que el deporte es un contenido más a ser enseñado. Y desde ese lugar, a la hora de enseñar el contenido, se van a desarrollar esos distintos conceptos en el niño. Ahí tenemos conceptos disciplinares que están concéntricos a corporalidad y motricidad. Y luego, los que están en azul, son conceptos transversales que el profesor sin duda los va a tener en cuenta, pero también se aborda por parte del maestro o por parte de cualquier otro docente de la escuela. Ahora centrándonos en la enseñanza eh, del deporte, donde eh, se ha hecho un trabajo, eh, tendiente a la conceptualización de la educación física de la escuela, donde se, se fueron abordando más allá de la bibliografía del programa, otros autores como Serbrach, eh, Rosengard, Raúl Gómez, donde eh, distintas bibliografías fueron nutriendo a los, a los profesores y al área para poder posicionarnos y llevar adelante las prácticas docentes. Como un elemento que está planteado en el programa, y es una propuesta nueva a la hora de, de, de cuando se elaboró el programa, es el concepto de jugar el deporte. ¿Por qué ese concepto que en algunos momentos, eh, se puede discutir, bueno, por qué jugar el deporte, por qué no practicarlo o por qué no entrenar el deporte. Se entendió y lo plantea el programa que el jugar el deporte implica mantener el, el aspecto lúdico que tiene el deporte y es desde ese lugar que el desarrollo, del, eh, o sea, la enseñanza del deporte se, se plantea en la escuela, entrenar el deporte corresponde a otros ámbitos fuera de la escuela y eh, se quería preservar justamente ese, ese componente lúdico. Hay un planteo de trabajar el deporte desde la iniciación deportiva y estamos bien desde la iniciación deportiva donde se, se le pueda dar como una base lo más amplia posible al niño para que luego en edades más avanzadas, se pueda eh, ir hacia la especialización de algún deporte determinado. Luego, en, en el apartado de didáctica, se plantea que bueno, que a la hora de, vamos a volver al, al esquema anterior, a la hora de enseñar los distintos contenidos, el docente debe de articularlo con los conceptos que están concéntricos a corporidad y motricidad. Después tenemos los deportes individuales y los deportes colectivos. Los deportes individuales en el programa está planteado de que eh, hay una variedad de deportes individuales. Se sugiere el atletismo por la particularidad que tiene, eh, el atletismo eh, individual, pero eh, al ser un programa prescriptivo, lo que se pretende es que, bueno, que, que sí se enseñe el atletismo y los profesores hacen las distintas opciones de ampliar y trabajar otros deportes individuales. Hay distintas experiencias que se están desarrollando, por ejemplo, de tenis y otras experiencias más. Eh, en cuanto al atletismo, se ha trabajado en primaria en, la, en las distintas regiones. Eh, el desarrollo de la propuesta de mini atletismo, que seguramente ustedes la, la conozcan, es una propuesta eh, donde hacen un planteo más colectivo. Y eh, hay, hay eh, como un abordaje más, eh, más desde el juego. ¿tá? Es una propuesta como más lúdica para luego eh, este, esta propuesta se plantea principalmente para segundo nivel, para tercero y cuarto año. Y en quinto y sexto se eh, plantea una propuesta más desde el atletismo eh, más clásico. En cuanto a los deportes colectivos, bueno, eh, no voy a, a entrar en, en los aspectos tácticos, reglamentarios y técnicos, pero sí a nivel didáctico de lo importante que es eh, apuntar el desarrollo de los aspectos tácticos desde situaciones de juegos reales donde, eh, Quizás se puedan hacer propuestas de espacios reducidos para asegurarnos que el niño en esa interacción pueda eh, aprender mejor y pueda tener un, un mayor contacto con la pelota. Eh, y los aspectos técnicos y reglamentarios se van a adaptar a los distintos eh, grupos. Acá se hace... Eh, Quiero señalar el énfasis que se pone en el asegurar la participación del niño, de los niños en, en la propuesta de enseñanza, eh, donde eh, genera como un encare del deporte bien específico en primaria. Por lo tanto, si bien todos, en, todos somos... Eh, todos sabemos que el deporte tiene estos tres aspectos, el componente lúdico, los, el componente motriz y el, el agonismo o la competencia, dependiendo de la bibliografía que cada uno quiera eh, tomar, pero eh, en primaria el aspecto de competencia, si bien no, vamos, no, no podemos negarlo porque es algo que está presente y es intrínseco al deporte, nosotros no pretendemos resaltar el resultado. Se hace un trabajo para que el docente aborde de una manera, eh, con un abordaje pedagógico, el resultado donde el énfasis no tiene por qué darse. Por lo tanto, la apuesta es en trabajar eh, los encuentros interescolares donde no se hace un énfasis en quién ganó o en quién perdió. Sin duda que los niños, van a tener en cuenta que metieron un gol o ganaron el partido, pero en las dinámicas que se, que, que se plantean, eh, eso no se, no se hace una relevancia de ese resultado. En cuanto a los objetivos sobre la enseñanza, que bueno, los organizadores nos, nos eh, presentaron unas preguntas guías para armar esta presentación. Y de los objetivos es bueno, el, el poder consolidar los saberes didácticos y disciplinares que el, los docentes eh, día a día puedan consolidar esos saberes eh, se, por parte de, de, del organismo. Hemos hecho eh, talleres de formación con distintas modalidades, formación con aquellos profesores que están van, eh, trabajando en escuelas donde... Eh, a los colegas, a los compañeros, le, se, se llevaba adelante un taller tematizando las distintas situaciones que se venían dando. El acompañamiento por parte del equipo del supervisor, donde se pone, en cuestión, eh, se pone sobre la mesa esos saberes disciplinares y didácticos a la hora de reflexionar sobre sus prácticas. Eh, que, bueno, eso es un eje de trabajo, ¿bien? Después otro es eh, otro componente bien, bien eh, importante que se está desarrollando cada vez más en, en los profesores, en las distintas escuelas, es eh, la perspectiva crítica del deporte donde eh, el aspecto social y cultural de depor del deporte se se, hace, se, se problematiza con los, con los chiquilines y se trabaja también desde una perspectiva más amplia del deporte y no únicamente ese desempeño motriz. Otros de los objetivos que, se, que, que tenemos es la secuenciación y la profundización de los contenidos en el ciclo escolar, tratando de evitar esto de que... Eh, el estudiante sea un eterno debutante, donde se le plantee desde tercero hasta sexto las mismas propuestas. Se analiza con los profesores en bueno cómo va a presentar el contenido a lo largo del ciclo escolar, cómo va a eh, profundizar en el mismo para que los aprendizajes de los chiquilines se vayan enriqueciendo y ampliando. Otro de los objetivos es el, el poder resignificar la enseñanza de, del deporte en distintos espacios de la, de la comunidad. Sabemos que eh, hay espacios en las instalaciones de las escuelas que no son ni cerca las más apropiadas. Eh, y el, el poder llevar a los, a los distintos grupos a, eh, practicar el deporte en instalaciones, eh, llámese una plaza de deporte, instalaciones eh, deportivas a nivel privado para que ellos puedan resignificarlo en, en espacios más apropiados. Los encuentros interescolares que es un, un, un eje de trabajo que los directores coordinadores promueven con, con un énfasis bien interesante. Que bueno, mañana va a haber un, una mesa donde van a presentar las, las compañeras de los Tres Montevideos eh, las propuestas de los encuentros. Pretende, uno de los objetivos es eso: eh, el poder resignificar lo que aprenden en la escuela en otros espacios y a su vez poder apropiarse y trascender eh, eh, las prácticas del deporte en otros ámbitos, en horarios extraescolares. Después, otro de los objetivos es el, eh, el apuntar a un trabajo colaborativo con los equipos docentes. Hablábamos más temprano de que el, el programa es un programa único y dentro del área de conocimiento social está la construcción de la ciudadanía. Es eh, sumamente pertinente que el profesor ponga el ojo también en esto de... De, de trabajar este, este contenido de la construcción de la ciudadanía. Por ejemplo, en lo que hablaba hace un rato de que los aspectos reglamentarios se puedan adaptar al grupo, el, la regla, el construir las reglas con, con el grupo es una manera concreta de apuntar a la construcción de la ciudadanía. Y bueno, para ir finalizando, los desafíos a futuro, que sin duda son, son muchos, pero bueno, eh, opté por sintetizarlo en estos tres puntos, eh, como muy grandes, que, que, en, que en sí implican desafíos eh, colaterales. Uno de ellos es la consolidar el proceso de legitimación de la educación física en el, en el organismo, en el SEIP. Eh, la decíamos que bueno, hay una ley de la educación que, que implica la, la obligatoriedad de la educación física en, en la escuela, pero la legitimación es un proceso que es mucho más lento, que se, se está caminando y se han logrado avances bien eh, importantes y significativos, pero es un desafío a futuro poder consolidar esos, eh, esos procesos de legitimación sea en el organismo, sean las inspecciones, sea en las escuelas, en las escuelas con los niños, con las familias, con los equipos docentes. Otro desafío es eh, el, el poder generar producción eh, de conocimiento por parte de los colegas que están eh, llevando adelante las prácticas. En ese sentido quería mostrarles así de lejos, el que quiera después se acerca y las bichas. Estas son revistas que se, que se hicieron en primaria, donde publicaron, eh, publicamos colegas del organismo y, por ejemplo, en las dos, entre las dos revistas hay seis artículos específicamente del deporte escolar. ¿Ah? Y bueno, sin duda que es un desafío continuar en esta línea de poder producir y publicar eh, en relación al deporte y en relación a la educación física en la escuela, sin duda. Y por último, el apuntar a la, a la continuidad educativa entre los sistemas, entre los subsistemas, u, eh, primaria con UTU, primaria con secundaria, es un desafío eh, que, bueno, es bien, bien importante que eh, es un camino para andar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Ana. Eh, a continuación, el tercer representante del de sistema educativo, en este caso eh, representa a la UTU, el profesor Daniel Domenech, profesor de Educación Física, entrenador de básquetbol, entrenador de fútbol, posgraduado en gestión, docente terciario de Tecnicatura y Licenciatura de ISEF, UACJ y Federación Uruguaya de Básquetbol, docente de Educación Media y Primaria en instituciones públicas y privadas, coordinador nacional de Cultura Física del SET. Coordinador de Ampliación del Tiempo Escolar del DICIE y de Codicen, entrenador de diversos equipos de básquetbol y docente de la Secretaría Nacional de Deporte, Daniel Domenech. Eh, mientras que Daniel se acerca, porque vas a tener que hablar de acá, pedirle disculpas, eh, después de que termine Daniel, eh, nosotros teníamos previsto hacer una redondilla de preguntas. Por la hora en la que estamos y porque no estamos en las mejores condiciones, este, vamos a tratar de que Osvaldo, Ron y este Raúl Gómez, mientras que todo esto se pone en rueda, pasen. Y en todo caso, podemos trabajar con la conferencia y el panel en preguntas finales como para ir cerrando una noche este, espectacular. Hola, buenas noches. Si quieren acomodarse un poquito ahí para que la sangre fluya al cerebro y me puedan escuchar unos minutitos. Esta posición es bastante incómoda, imagino. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la invitación. Eh, yo no tengo muchas creencias metafísicas, pero realmente el hecho de estar acá me da mucha energía. Eh, no sé si será por el espacio, por las vivencias que uno tiene en este lugar o por las caritas que uno empieza a ver, compañeros de generación, docentes que uno tuvo y que recuerda con mucho afecto, con mucho cariño. Eh, esta profesión que nosotros abrazamos, ser profesor de Educación Física, seguramente es una de las profesiones que más aporte hace a la comunidad y a la sociedad. Nosotros somos formadores de la juventud, de transmisores de valores, eh, de salud, me parece un hecho importantísimo eso, lo que nosotros dejamos a los jóvenes y a los no tan jóvenes, para la sociedad. Quiero antes de empezar este, a desarrollar lo que estamos haciendo en UTU en relación al deporte, comentar que desde el año 2011, donde asumimos la coordinación de cultura física de UTU, venimos trabajando con el ISEF eh, en lo que hace a la construcción de los planes y de los programas que estamos desarrollando en UTU. ¿Todos me escuchan bien? ¿Se está escuchando? sí. Eh, la oferta de UTU es bastante más compleja y más variada que la oferta que tiene primaria y que tiene secundaria. La oferta que tiene secundaria, según lo que decía hoy Gerardo, eh, es de primero a cuarto de liceo, con determinadas características, lo mismo pasa en primaria, y ustedes van a ver ahora que en UTU es bastante más heterogéneo, y más variado, más complejo lo que se está ofreciendo no teniendo secretaria. Vamos a, a partir de... Ahí va, buenísimo. Dale. Partimos de, del concepto de cultura física. Nos interesaría dejar esto como primer pilar eh, a considerar en el año 2011, cuando se inicia este proceso en la UTU de transformación del área. Yo no sé si ustedes saben cuál, cuál es la historia de la UTU. Pero la historia de la UTU, eh, desde la época de Figari, eh, ofrece varias, básicamente lo que tiene que ver con una propuesta relacionada con los oficios. Y ahí tenemos mecánica, electricidad, carpintería. ¿Quién iba a estudiar a la UTU? ¿Qué personas iban a estudiar a la UTU? Aquellos que no querían nada con, la, con, con, la, con el estudio de verdad. El que no servía para estudiar iba a la UTU. Esos conceptos han modificado bastante, sustancialmente, le diría. En el año 2011, cuando comenzamos este proceso, se transforma y, se, y gana un espacio enorme lo que, lo que tiene que ver con la cultura física, con la educación física, la recreación y el deporte. Para ponerles un ejemplo, el año pasado quedaron en lista de espera en todo el país alrededor de mil estudiantes que no pudieron ingresar a los bachilleratos de deporte y recreación. Mil estudiantes en todo el país. A veces se ofrecen cursos de carpintería, de herrería u otros oficios y se anotan cuatro chiquilines. Esta realidad ha golpeado muy duro en la UTU porque aquellos que vienen que, históricamente del área de los oficios ven que el área de cultura física ha ganado un espacio muy significativo. La cultura física, la cultura es el conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de una población la misma se va formando, redireccionando y o considerando, consolidando a través de la historia. Mediante la educación física, la recreación y el deporte, los idóneos, acá cuando digo idóneo estoy hablando de entrenadores también, los idóneos del área somos hacedores de cultura en su más amplio espectro. Rescatando estos conceptos genéricos es que optamos por llamar al área de UTU cultura física. ¿Cómo es el boñato este? Ahí... Dale vos. Ah, bien. Bien. Hacemos acá, hacemos acá. Bien. ¿Dónde nos paramos cuando, cuando se empiezan a construir los programas de cultura física en la UTU? ¿Cómo concebimos el deporte? ¿Qué es el deporte para nosotros desde el momento que empezamos a generar los distintos programas? Entonces ahí partimos de la base del deporte como una herramienta específica de trabajo del área. Una herramienta específica del trabajo del área. Muchas veces el deporte está cuestionado, se cuestiona, ¿verdad? Pero el deporte es una herramienta más de trabajo. Eh, Hay algún autor por ahí que dice que eh, deporte y educación física no es lo mismo, pero es impensable la educación física sin la presencia del deporte. Inclusive aquellos más cuestionadores del deporte siempre en algún momento terminan en alguna actividad deportiva. También concebimos al deporte para generar los programas y para generar la propuesta educativa, lo concebimos como una herramienta transmisora de valores, de un medio educativo, una forma de educar, una forma de llegar a la juventud. Esto lograría el desarrollo de la autoestima, de hábitos de vida saludable. Eh, un medio de recreación, también es el, de, el, de, el deporte. Muchas veces lo que hablan del deporte y condenan al deporte, dicen, deporte igual a fútbol, fútbol igual violencia, etcétera, etcétera. Es una transición que... A nuestro juicio no corresponde, el deporte es mucho más que el fútbol, el deporte es mucho más, para nuestro criterio, muy alejado a la violencia. La violencia y todo eso que aparece es otra cosa que seguramente poco tiene que ver con el deporte. Es un futuro laboral. Para la UTU cada propuesta, la Universidad del Trabajo de Uruguay, cada propuesta que hace tiene que estar vinculada a la inserción laboral. Y también así lo concebimos al deporte dentro de la UTU. Y miren este detalle, un espacio de interés para los jóvenes. En el año 2010, funcionaba acá debajo del Estadio Centenario, en una de las tribunas, funcionaba un FPB de deporte con 60 estudiantes. Hoy en día hay más de 2.200 estudiantes en todo el país del FPB. En el año 2012, cuando eh, ponemos a funcionar los bachilleratos de deporte y recreación, habían 300 estudiantes, aproximadamente, en todo el país. Hoy en día hay 7.300 estudiantes de los bachilleratos de deporte y recreación. Ha ocurrido lo mismo con la tecnicatura de recreación, ha ocurrido lo mismo con la tecnicatura de deportes náuticos y con otras propuestas educativas que después voy a mencionar. Aquí está un poquito... Eh, voy a hacer un relato rápido de lo que es la oferta educativa de la UTU. La UTU es puro sigla, FPB, MT, PP, todo lo que se imaginan, las combinaciones de letra que pueda haber son las propuestas educativas que tenemos. CBT, ciclo básico tecnológico, el ciclo básico tecnológico es muy similar a lo que ofrece secundaria, corresponde a un primero, segundo y tercero de educación básica, de segundo ciclo, eso sería el ciclo básico tecnológico de UTU. Eh, la, nosotros tenemos dos horas semanales de educación física, recreación y deporte. El FPB es una propuesta que surge en el 2010. El FPB surge a partir del proyecto de Gol al Futuro, que seguramente lo han sentido nombrar. El proyecto del Gol al Futuro intenta eh, establecer algún vínculo con la UTU para generar una oferta educativa para los jóvenes que hacen fútbol. En aquel momento la, la deserción de los chiquilines que jugaban al fútbol era bastante mayor que los chiquilines que no jugaban al fútbol. Hoy en día la deserción de los chiquilines que jugaban al fútbol es infinitamente menor de los que no juegan. Más del 90% de los chiquilines que juegan al fútbol y que están dentro del proyecto de Gol al Futuro están estudiando y no abandonan sus cursos. Esto es a raíz de, del proyecto de Gol al Futuro. Bueno, y el FPV surge de esa iniciativa, ha pasado de chiquilines que prácticamente lo hemos traído de las calles a, a, al, al sistema educativo, y hoy están terminando los bachilleratos de deporte y recreación con la intención, algunos de ellos, de ser profesores de educación física. Las TOC son los, la, los talleres optativos curriculares, son clases este, donde el alumno elige una actividad curricular vinculada a la recreación y el deporte, vienen los tamboriles, las horas extracurriculares que se dan generalmente, las horas extracurriculares son las que intentan compensar la tercera hora que tiene secundaria en el área de deporte y recreación. A partir del año 2011 empiezan las propuestas que se enumeran ahí, los bachilleratos de deporte y recreación, que es EMT, que quiere decir Educación Media Tecnológica, los cursos de técnico, y acá... Quiero decir una, una cosa sobre todo para, para todos los jóvenes que están acá. Los cursos de técnico que está desarrollando la UTU funcionan de noche y están abiertos para todos aquellos que quieran cursar. Tanto recreación como deportes náuticos. Eh, la tecnicatura de recreación está desde Artigas hasta Melo, pasando por Maldonado. En casi todos los departamentos, o por lo menos las regiones, tenemos tecnicatura de recreación. Que la generamos en coordinación con el ISEF. Un grupo del ISEF participó, en, un grupo de docentes del ISEF del área participó en la Tecnicatura de Recreación, que además está acreditizada. Entonces, aquellos que tengan interés en cursar la Tecnicatura de Recreación, parece un buen complemento para la carrera de educación física. Y lo mismo pasa con deportes náuticos. Está exactamente lo mismo. ¿Voy bien? Después, tenemos también... Y esto quiero anunciarlo, va a empezar el año que viene, se va a desarrollar el año que viene, se va a alargar en el en AUTU Paso Molino y va a ser tecnólogo en gestión de deporte y recreación. El tecnólogo también es una, un posgrado que está este, creditizado, como perfil de ingreso tienen que ser o técnicos o profesores de educación física y es en el área de gestión. Esta oferta educativa no existe en el sistema público a nivel nacional. Lo mismo que no existía ni deportes náuticos, ni la tecnicatura de recreación. También tenemos kinesiología deportiva, ¿tá? que es otra opción que se puede cursar. Esto se llama EMP, que quiere decir Educación Media Profesional, corresponde a lo que sería un cuarto y quinto de liceo. Después tenemos los SEC, que son Centros Educativos Comunitarios, que están en los barrios más marginales y tratan de, de captar a aquellas poblaciones más marginales y tienen educación física curricular. Lo mismo lo sea los centros asociados a primaria, eh, que también hay educación física, tenemos educación física inicial en alguna guardería que hay de, de la UTU. Fines, trayectos educativos, acreditación de saberes, son aquellos programas que están vinculados a acelerar los procesos de formación del estudiante, para, para que se pueda hacer más rápidamente los procesos de estudio. Y en, en estos casos, en los tres casos, están vinculados al área de la recreación y el deporte. ¿Tenés ahí para cambiar? Bueno, eh, algunas reflexiones finales, ya estoy cerrando eh, la intervención tiene que ver con que el deporte tiene algunos malos ejemplos que son noticias permanentes, pero también tienen buenos, muchos muchos buenos ejemplos que no lo son, permanentes buenos ejemplos que no lo son. Siempre vende más, seguramente si hoy hubiéramos convocado a la prensa, no hubiera venido nadie, capaz que está convocada la prensa y no vino nadie, eh, seguramente si acá hubiera pasado alguna cuestión fuera del instituto que, que tenga que ver con, con algo que vende más estarían todos los canales de televisión lo mismo pasa con el deporte los otros días estaba mirando un programa argentino que el, el, el, el aviso para, para que uno vea ese programa eran patadas en el fútbol entonces eran las patadas que le pegaron a Aymar las patadas que le pegaron a Messi eso era la propaganda del de programa televisivo eso es fútbol, eso es deporte no sé, seguimos eh, acá puse una, una frase de un jugador de básquetbol, ya estoy cerrando con esto, seguramente lo conocen. No intentes ser el mejor en tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. ¿Por qué traje esta frase? Por todo lo que el deporte eh, tiene como contenido a nivel cultural. Yo les pido que ustedes empiecen a repasar, mentalmente, fuera del ámbito deportivo, en las oficinas, en, en, en un taller, en donde ustedes quieran, fuera del ámbito deportivo, todas las frases o las muletillas deportivas que se usan. Hay que ponerse la camiseta, hay que jugar en equipo. Son todas frases que provienen del equipo, y que, que provienen del, del deporte y que están instalados en nuestra cultura, todo el tiempo. Eh, inclusive aquellos que denigran del deporte, que dicen que no tienen nada que ver con el deporte, que el deporte es algo ajeno, que ni siquiera lo miran y que es algo negativo, siempre usan frases que provienen del deporte, como el hecho de jugar en equipo, como el hecho de ponerse la camiseta, como el hecho de abrir la cancha. Y así empiecen a pensar y podemos escribir un libro de expresiones relacionadas a la cultura popular y al deporte. Eh, no sé si nos queda nada más nada. Quiero dar las gracias, eh, en realidad intentamos ser breve. Eh, presentando lo que tiene que ver la UTU con, en relación al deporte, nos enorgullece mucho el lugar que ha ocupado el área en este momento dentro de la educación pública, todas las opciones educativas que tenemos que no existían, por ejemplo la Tecnicatura de Recreación, estaba este, vedada para aquellos que pudieran pagar un determinado instituto privado. Hoy en día la educación pública en el área de gestión, en el área de deporte y en el área de recreación, tiene so, o, sus opciones gratuitas para toda la población. Muchas gracias.